Muy buenas tardes, tengan todos amigos y amigas que nos sintonicen a esta hora a través de la señal del Canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a este espacio de 30 minutos donde conversamos de lunes a viernes sobre temas de salud. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Casey Altamirano. Ella es dermatóloga del Centro Nacional de Dermatología ubicado en el barrio Monseñor Lescano. Con ella vamos a conversar sobre cambio, no, alopecia o pérdida de cabello, caída de cabello. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy buenas tardes, gracias por la invitación de parte del Centro Nacional de Dermatología. Pues vamos a estar hablando de un tema que es muy común, muy interesante, mm. porque las alopecias o pérdida de cabello... Es un tema muy amplio, tiene varias causas, varias causas y este hoy en día pues se está viendo mucho, muy, es muy frecuente, no. tanto en niños como en adultos. Es normal la caída de cabello. Es Yo normal. Creo que, sí. eh, eh, la función del cabello es nacer, crecer y luego caer, ¿verdad? Así es. No sí. sé cuánto es el estimado de que una persona, un ser humano puede botar cabello al a día. diario. Uh -huh. ¿Cuánto sí. es el estimado, doctora, más o menos que usted... Los dermatólogos manejan. Que ¿Es normal? Sí, el cabello pasa por varias etapas: eh, es fase de crecimiento, fase de, en que se mantiene en un estado latente y fase de caída. Diario aproximadamente se caen entre 100 y 150 pelos al día no. y esto se considera normal. No, no. Sí, es normal que haya esa cantidad de, de pérdida de cabello diario. Cuando me hablas de, de que este cabello se mantiene, por cuánto tiempo nosotros, ya en la, en la fase de la caída, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo él permanece en el cuero cabelludo? Eh, la fase de crecimiento estamos hablando que puede dilatar hasta tres años. ¿Un, la fase, un cabello se mantiene tres años? Tres años. Sí, antes, tres, de su, después antes de, después de, su, sí, de que se puede Sí, después oh. se puede desprender. ¿Ves? Las fases de caída, así súbitas, pueden dilatar hasta tres meses. Sí, y la fase en, eh, entre el periodo de, de crecimiento y de caída pueden dilatar tres semanas. Es una ¿Cuál? fase corta en la cual influyen varios factores, como por ejemplo el estrés. O sea, un pelo puede pasar de fase de, de crecimiento a fase de caída inmediatamente en un corto periodo de tiempo como por ejemplo un mes. Un mes. Sí. Ya, pero lo normal es que dilate el tráfico. que dilate tres un, Una hebra de cabello, como así. Sí, así es. Ok. Obviamente que si nos los cortamos, tiene que caer. Sí. Ahora, cuando ya no es ya no hablamos de esa normalidad, cuando ya se vuelve algo normal, bueno, yo lo estaba diciendo, un mes va. Sí, ya se vuelve, entonces ya estamos hablando ahí de, de lo que es la alopecia en sí o pérdida de pelo. Las alopecias, así a grandes rasgos, la, nosotros las podemos clasificar en alopecias cicatriciales, es decir, aquellas que pueden dejar una cicatriz en el folículo piloso que ya no es, o sea, que ya no se puede tratar, que mm. ya no va a crecer pelo en, en el cuero cabelludo. que queda la parte? Queda calvo. Calvo, queda la pelona, como sí. la decimos popularmente. Y la alopecia este, no cicatriciales, que son las más comunes, el 80%, son las más comunes qué que queda que la parte más eh, como que el pelo crece menos en donde el pelo o sea el tipo de alopecia sí es reversible se puede tratar mm -hmm. ese tipo de alopecia pues ahí te, te estaba mencionando que hay varias causas puede ser una alopecia difusa que afecta todo el cuero cabelludo o sea pueden haber áreas de alopecia o caída o puede ser localizada de manera uh -huh. localizada o focal, que, que nosotros la llamamos la alopecia ariata. Oh, yeah. No sé si ha visto algunas personas con un parche en el cuero cabelludo. Hay unos que tienen aquí, ¿Sí? blanco. Correcto. Un parche, uh -huh. eh, eso se llama alopecia ariata, y es un área eh, de pe sin pelo, que en donde nosotros vamos a observar solamente. Por ejemplo, los ahí, pies. Mire, ahí tenemos el centro, se miran tres, tres hebritas de cabello. Uh -huh. Sí, es, eso puede son los... ser. Esos son los pelos normales, ¿verdad?, de, de, de nuestro... Esas son las fases de crecimiento. La fase uh -huh. anágena es la fase en donde está creciendo el pelo. Luego viene la fase catágena, que es la fase en que es de latencia. Y uh -huh. luego la fase eh, telógena, que es la fase de caída. Ok. Ahora, también tiene que ver la genética. Obviamente hay personas que... Que eh, tienen van una van alopecia a... de origen genético. ¿Verdad? Sí. O sea, generalmente... Niño crece, adolescente crece con su cabello normal, pero a cierta edad va a caer ese cabello, quizás porque mi padre o mi abuelo se le cayó. Generalmente sucede en, la parte, en el varón. En el varón. Sucede en la parte de, de esta parte frontal, ¿verdad? La parte frontal. Sí, ese tipo de alopecia se llama alopecia androgenética. Androgenética. Es una alopecia en donde hay factores hormonales y genéticos asociados es mucho más frecuente en los hombres. ¿Y qué es lo que pasa? El incremento de los andrógenos que hay, ¿verdad? A nivel del folículo o a nivel de su sistema en los hombres, pero también se puede dar en las mujeres, pero es muy diferente. Eso es lo que provoca la pérdida del, del pelo. Yeah. Generalmente se da en la, en la parte frontal de la, del, de la cabeza. Entonces, nosotros lo que vamos a observar son áreas de caída o las entradas que se van pronunciando cada vez más hasta perderlo completamente entonces ahí es donde llamamos la calvicie, se mira todo calvito. Ahora cuando hablamos de alopecia nosotros estamos hablando de la pérdida de cabello en, la, en nuestro en el cuero cráneo, cabelludo. cabelludo también puede haber alopecias de las cejas de mm. las pestañas de la barba en los hombres esas son alopecias localizadas generalmente forman parte de la alopecia ariata que te estaba diciendo sí, que sí, puede sí. ser en parche. Ya. Porque, si, generalmente, ¿cuáles son las conocidas, doctora, o por la que la población acude? acude si normalmente. Que acude a... Entonces, dentro de las más conocidas está el efluvio telógeno. El efluvio telógeno es, es que la fase telógena se sí. agudiza. Por ejemplo, ahorita los pacientes que, que tuvieron covid están con el fluvio telógeno que normalmente se está presentando dos o tres meses después de la enfermedad. ¿Y esto a causa de? Eh? Esto es a causa de la enfermedad. Todavía no se sabe realmente, Ajá, no pero en lo, no hay estudios, pero se cree pues que la misma enfermedad, como es autoinmune, hay células que están atacando igualmente tu folículo y también las altas temperaturas que provoca la enfermedad detienen los ciclos de crecimiento del oh. pelo y uno empieza a perderlo pero la pérdida no es inmediata como yo te estaba diciendo sino mm. que es a las tres semanas, al mes o a los dos meses ahora generalmente quiénes se preocupan más doctora por la pérdida del cabello los mm. varones, las, las mujeres. mujeres las mujeres normalmente porque eh, nosotros, nuestro cabello, ¿verdad? Parte de la belleza es femenina. De de cabello, nuestra, ¿no? sí. Sí. Los hombres generalmente lo manejan corto, entonces como que no, no, no se preocupan mucho, sino que nosotras somos las que lo, lo, forma parte de nuestro aspecto diario. Sí. Generalmente nosotros nos preocupamos cuando ya se viene cayendo aquí enfrente. Se cae en el ¿verdad? área frontal, sí, que ya es una alopecia androgenética, como te estaba diciendo. Otra de las más comunes, bueno, el efluvio telógeno, la alopecia androgenética también es muy común, la alopecia ariata, que es la, lo, la alopecia que viene en parches, que ese tipo de alopecia, la, el origen no, no es desconocido, pero está asociado con otro tipo de enfermedades. Ahora, este, el estrés, se dice en la literatura que causa alopecia, ¿qué tan frecuente es en las consultas que usted realiza, doctor en el Centro Nacional de Dermatología de Personas, Nicaragüenses que llegan a la consulta porque están perdiendo el cabello y es a causa del estrés. Es a causa. Es como, es la mayoría de los pacientes eh, influye el estrés. Uh -huh. Es que el, el, en, la, en la pérdida de cabello pueden haber varias causas que te hacen perderlo ya y el estrés forma parte de, de ello. Entonces eso igual detiene el ciclo de crecimiento y uno empieza a botar y a botar el cabello ahora el posparto también el otro, postparto, otro factor de la pérdida del cabello por la disminución de las hormonas que ocurre, uh -huh. que ocurre después del parto puede ocasionar la pérdida de pelo y eso puede dilatar hasta un año después de, de haber tenido el bebé uh -huh. y también por la deficiencia de hierro si está asociada, si la mujer tuvo anemia todo eso influye uh -huh. eh, otra de las causas frecuentes de pérdida de pelo que está asociada ¿verdad? Eh, con otra patología del cuero cabelludo es la dermatitis seborreica oh. o la caspa. La, y eso es muy frecuente. Y eso es muy país. frecuente, sí, porque no acostumbramos a lavar nuestro cuero cabelludo diario y eso debe de hacerse. Eso le iba a preguntar, doctora, y es que las féminas tienen esa, no sé si llamarle mala percepción o mal concepto, o mala costumbre, mala costumbre O mal hábito sí. O mal consejo De que el cabello para que se mantenga Bonito Y se mantenga intacto La mujer tiene que lavarse el cabello cada dos o tres Veces a, la, a semana. la semana ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y qué tan contraproducente? Es esa idea que se ha transmitido Y se ha transmitido de generación en generación Y las mujeres lo practican Se lavan el cabello hasta Entre dos días no sí. se lo lavan diario. No, no es adecuado el hábito. De hecho, el cabello debe lavarse diario, así como te bañas diario, sí. porque diario hay producción de sebo, de caspa a nivel del cuero cabelludo. Entonces eso se acumula. Es como que andes tu cuerpo sucio, sí. también tu, tu cabello lo vas a andar sucio, lleno de sudor. El Entonces, polvo. Ahorita que estamos en verano. Es normal que sí. hay. Explicarle al paciente. Mucha gente no lo sabe, pero el, el cabello hay que lavarlo diariamente ok, vamos a hacer una pausa doctora, cuando regresemos vamos a seguir conversando más sobre este interesante tema, alopecia o pérdida de cabello, usted no le cambia de canal, ya regresamos Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir el Saludo a través de la señal del Canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias a todos los amigos y amigas televidentes que nos ven a través de las redes sociales. Aparecemos en Facebook como Canal Parlamentario de Nicaragua y en YouTube como Canal Parlamentario NIC. Hoy conversamos con la doctora Casey Altamirano. Estamos conversando con ella sobre... La alopecia o pérdida del cabello Fundamental, doctora, yo creo que es bueno volver a repetirlo Antes de que nos fuéramos a la pausa Hablaba de esa costumbre Es una buena costumbre Y que hay que enseñarles también a las niñas Las niñas, las madres la acostumbran a que la niña crezca con su pelo Con su cabello largo Y miramos casi niñas bien. con un cabello Casi hasta la cintura Se mira muy linda Pero parte también es la higiene transmitirle para que se borre ese mal concepto que se había transmitido de generación en generación, que el cabello hay que lavarlo dos o tres veces a la semana. No, es diario. Es la niña tiene que lavarse diario su cabello. Diariamente por la producción del sebo, por la producción de sudor, que diario tenemos en el cuero cabelludo, que es un área donde sí hay muchas glándulas sebáceas que producen sebo y todo, todo eso se acumula. Como que andemos sucio una parte del cuerpo, entonces si sí, hay que lavarlo diariamente ahora el champú adecuado yo creo que también no sé si el sí, abuso eso influye de, de, también influye es, mucho en el tipo de pelo porque el cabello puede ser rizado puede ser liso puede ser seco puede ser que lo tengas hidratado entonces eso depende de, del tipo de cabello que tenga la persona también mm -hmm. el tipo de champú porque hay Bien. personas que dicen si yo me lo lavo diario se me reseca el pelo, pero tal vez que no está usando el champú adecuado para el Bien. tipo de pelo. ¿Cómo saber eso, doctora? No sé si es importante decirle también pues, es, que, eh, que vayan las personas para saber qué tipo de champú ustedes le recomienda. Pues, ¿sí? Lo más importante, como te digo, es ver el, el, el, el tipo de caída, el tipo de problema que pueda tener en el cuero cabelludo. Según eso se recomienda el tratamiento más adecuado que dentro de ello puede incluido el, el tipo de champú que va a utilizar. Oh, sí. todas, las, todas las pacientes con alopecia, además a, es algo importante, debe de hacerse un manejo integral de la enfermedad, porque no solo es venir, ah, se me está cayendo el pelo, no, hay caídas de pelo que pueden ser generadas por hongo, entonces también uh -huh. eso, eso hay que verlo, hay que revisarlo, sobre todo es muy frecuente en niños, hay caídas de pelo que están asociadas a otro tipo de enfermedades, como por ejemplo ah, los problemas ya, sí. los problemas de la tiroides. La persona los que, tiene lupus, mujer que tiene lupus, Las personas que tienen lupus, las personas que tienen problemas nutricionales, uh -huh. déficit de zinc, todas esas personas tienen pérdida de cabello. Entonces hay que hacer un estudio de ellos. Las personas que están en quimioterapia, ¿eh? en las mujeres, quimioterapia, los varones que están... Pierden el cabello producto de la quimioterapia, de la radiación también. Ahora, ¿qué tan importante, por ejemplo, es con esto de la competencia de libre mercado? Hay ahora champú que dicen para la para evitar la caída del cabello. ¿Qué tan, ¿Qué tan bueno es, solo el, son o solo comunes, es de nombre? Son muy comunes, los venden en, en cualquier ¿En supermercado, ¿Sí? pueden decir anticaída pero tal vez lo que llevan son componentes que fortalecen el... el la hebra de pelo, pero que sea en sí anticaída, pues un champú no existe hay tratamiento anticaída, hechos a base de medicamentos de lociones que se aplican directamente en el cuero cabelludo pero un champú que sea anticaída, pues eso no existe realmente ahora, eh, eso lo que usted te va a decir es muy importante el tratamiento, por ejemplo una persona, una mujer que llega, o un varón para no hacerlo para estereotiparlo que llega preocupado a la consulta donde la doctora Keisel Tamirano dermatóloga que está preocupadísimo porque ya no quiere que se le caiga el cabello ¿qué tratamiento usted recomienda? obviamente tiene que ver al estilo, estilo de cabello eh, el, el tipo estilo de, de piel si es piel seca, si es húmeda ¿qué tipo de tratamiento es el que usted le, le, le orienta? Pues eso depende, como te digo, de la condición que tenga, porque si es una alopecia eh, androgenética, pues hay que recetarle medicamentos que, que son, que, que disminuyen el efecto de las hormonas a nivel del cuero cabelludo, como por ejemplo el famoso minoxidil, que es un medicamento que estimula crecimiento y también se pueden mandar hormonas antiandrogénicas, ¿ve? Eh, si es una alopecia en parche ariata el tratamiento puede ser muy diferente yo puedo solamente dejar tratamiento localizado a nivel de la lesión mm. o puedo aplicar tratamiento a base de esteroides de antiinflamatorios inyectados a nivel de la lesión ¿vale? ah, o puedo dejarle si es una alopecia ya difusa eh, del, del, del cuero cabelludo o sea que no tiene ...se ven ve las áreas que están esparcidas de sin pelo... ...y esa es la parte más esa afectada es que estéticamente... Imagino. Sí. ...que entonces, se mire, que aquí no hay pelo, que aquí no hay pelo, que aquí no hay pelo... ...entonces Yo, puede ayudar con este eh, aminoácidos esenciales tomados... Uh -huh. ...y tratamiento aplicado, así como champú para fortalecer la hebra de pelo... ...entonces el, el, el manejo es diferente, ya, como te digo... ...hay que estudiar al paciente, hay que ver si tiene problemas hormonales... Hay que ver si toma algún medicamento que le esté generando caída de pelo. Los yeah. medicamentos más frecuentes, los anticonceptivos en las mujeres, ah. los medicamentos antitiroideos, los medicamentos antiandrogénicos, ¿ves? los medicamentos antidepresivos pueden generar pérdida de pelo. Entonces hay que historiar al paciente, no es solo, ah, se me está cayendo el pelo, le vamos a mandar un champú, le vamos a mandar una loción. No, porque si no sabemos cuál es el factor, no, no, siempre se le va a seguir cayendo. ¿Y qué tipo de pruebas hacen ustedes para determinar la causa, el origen de la caída del pelo? ¿Hay algún examen, prueba, qué tipo de prueba? Pues, ah, o solo el... La en entrevista el, con el paciente. Durante la entrevista y durante el examen físico se puede hacer algo que se llama prueba de tracción del pelo, que es jalar un moño de pelo, si uh -huh. se vienen 10 pelos, quiere decir que tiene una pérdida significativa de, de cabello, o sea que uh -huh. anda en un efluvio en ese momento. ¿ves? Yeah. entonces Y también podemos hacer algo que se llama tricoscopía, donde se utiliza un aparato especial y ya vemos las áreas de folículos que tienen ciertas características, es mm. como ver con, con un microscopio directamente el, el cráneo el cuero cabelludo, y así interesante. nosotros podemos saber cuál es la causa. Ahora los tratamientos naturales, y yo creo que con esto de la botánica, la medicina natural, que es lo mismo pues, estamos hablando de concepto redundante se ha puesto muy de moda por ejemplo, sí, el aguacate, sí. que no sé qué. las sábila. La sábila. ¿Qué tan efectivos son estos tratamientos naturales, doctora, para, la, para evitar la caída del cabello? ¿Qué tan efectivos son? Sí, hay estudios de los medicamentos como el aloe, como el extracto de, de cebolla para aplicarse en el cuero cabelludo. O sea, pero son... Eh, es algo que lo hacen procesado, que tiene sus concentraciones uh -huh. médicas entonces no, si lo hacen en casa quizá lo que vaya a hacer es irritar el cuero cabelludo uh -huh. entonces no es recomendable que lo hagan eh, de esa manera sino que compren el producto que ya, que ya está dermatológicamente testado que, que sí lo venden hecho a base de aloe, hecho a base de, de todos esos productos naturales ok, bueno lamentablemente doctora Casey el tiempo se nos ha agotado le agradecemos por su presencia hoy en Prevenir de Salud y, y habernos orientado y brindado todo su conocimiento acerca de la alopecia o caída del cabello. Le esperamos en otra oportunidad siempre para conversar de temas relacionados a su especialidad. En tanto, le agradecemos. Muchas gracias. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su excelente sintonía. Recuerde que usted nos encuentra de lunes a viernes para hablar exclusivamente de temas de salud. A las 3 de la tarde en la señal del Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional.